Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues eh, Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video short eh, este, En este momento nos toca iniciar con las palabras claves para la luna en cada signo Y por supuesto, como ya te habrás dado cuenta Empezamos siempre con el primer signo del Zodíaco. Aries. O sea, el Zodíaco lleva un orden. Eh, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ese es el orden de el, eh, del Zodíaco. Y es el ABC del de abecedario de, de la astrología es conocer la que después de la A viene la B, después viene la C, después viene la D y así sucesivamente. Bueno, entonces, hoy nos toca empezar con las palabras claves para la luna en Aries. Ese planeta del que ya hablamos, el que ya dijimos que tarda 28 días en dar una vuelta a todo el zodíaco, o sea que está en cada signo unos dos días y medio. Es el planeta que más nos afecta en lo cotidiano porque es el que tiene su energía más cercana a nosotros y es el que más rápidamente se mueve en el zodíaco. Entonces va generando distintas combinaciones energéticas dentro de cada uno de nosotros. Según nuestro día de nacimiento. Bien, dicho esto, ya hablé de la mitología de la luna, de las distintas mitologías, de la romana, de la griega, de la eh, de acá de, de América. Eh, bien, ahora nos toca ver cómo hizo que son los sentimientos que marcan la persona, los sentimientos. Cómo le afecta positivamente y negativamente dependiendo en qué signo esté la luna cuando eh, vemos la carta. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es esta luna pasando por el signo de Aries. Y dice que la luna, eh, positivamente, la luna en Aries... <coughs> ¡Ay, disculpen! <ríe> ¿qué mañana la de hoy... Es entusiasta, inocente e independiente. Y eh, como parte negativa, esa luna en Aries hace que sean infantil, irritable e insensibles. Bueno, esas tres palabras clave para todos los planetas lo tenés acá, en este manual. Este manual lo escribimos entre algunas personas del CAF del eh, Centro Aprender Astrología Fácilmente. Esas personas son Liliana Lee, Lola Pérez, Jordi Miguel, Raiza Armas, Lourdes Ferré, Mildred Peraza, Trirene Frías, Liliana Tietz, Sol Vázquez, Angélica Hernández, Marta Martínez Murillo, Liliana Ramírez y Jessica Minuti Olvera. Eh, este manual... Lo podés conseguir entrando a lulu.com y comprándolo. Eh, o podés conseguirlo gratuitamente como PDF. Eh, me lo pedís vía mail y yo te lo envío. Bueno, ya está. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí. chao